La hija mía fue víctima de un atraco anoche, a eso de las 9 y 15 de la noche en la calle Emilio Prudón, esquina Juan Bautista Blanco. Nosotros nos encontrábamos comprando en ese colmado, sí. ella caigaba su teléfono, eh, su teléfono iPhone, un, un iPhone 8 y eh, 5.700 pesos y se lo llevaron. Dos desaprensivos venían subiendo en un motor. Y la interceptaron y se lo llevaron el teléfono. ¿Tienen ustedes identificada a esta persona? No, no la tenemos identificada, pero eso se va a saber quién es. Porque nosotros somos todos de aquí, de San Francisco. Y si yo duré dos meses y medio atrás de que me robó el motor, ¿por qué de estos dos jóvenes que atracaron a la hija mía? Yo no voy a saber esperemos que esperemos en Dios de que ellos vean la noticia y vengan y me tiren el celular o lo pongan por ahí o lo hagan llevar porque como quiera nosotros vamos a saber quién se lo llevó